Hola amigos de Canación, Acción, les saluda Sara nuevamente, estamos hoy transmitiendo un evento súper importante traído por Net a Panamá y bueno a Latinoamérica, este evento es súper importante para los centroamericanos que nos están dando la oportunidad de experimentar el contenido de la cultura coreana vamos a tener diversas presentaciones y hoy estoy aquí en el Parque Urracá para presentarles esta información y aquí vamos con el video Bueno amigos de cada en Acción Estoy aquí con Camila Ella es cubana, ella está en Corea Estudiando, estudiando sí. Musicología sí. Y estamos muy contentos de que Visite aquí en Panamá Y una latina en Corea y Quería hacerle una preguntita para nuestro canal Porque tenemos una misión Yo quiero ir a Corea del día, todavía no he podido ir Pero me gustaría que me sugieras Un lugar que tú crees Que debería sí o sí ir también que ella es coreana y bueno nos cuenta un poquito de la historia de que yo, yo, también, yo también quiero y también quiero a conocer que yo, yo es hermoso en fotos yo también, también en fotos, es le busco fotos, está le estáis esperando ahí ay bueno, esperemos seguir en contacto contigo pues, para, para hablar un poquito más, dice que estamos en el calor del momento es una emoción sí, estar aquí en Panamá sí, también para sí, todos todo la verdad muy bonito y la energía de todo el mundo fue el, el, el, Saludos Camila mm -hmm. ¡Chau! ¡Gracias! Eh, le preguntaba yo a la chica Camila de Cuba eh, ¿Qué lugares podía conocer en verdad? Ustedes lo escucharon eh, ¿Unos lugares que poder conocer en Corea? Eh, yo quisiera en algún momento poder conocer uno de los lugares más favoritos para mí es la isla de Yellow. En eh, verdad, he eh, visto muchos epidramas en este lugar Hay lugares turísticos hermosos Me gustaría visitarlo algún día Ojalá pueda tener la oportunidad eh, llevo muchos años eh, informándome sobre Corea, pero nunca pero nunca eh, he podido viajar. Así que ojalá algún día si me pueda dar esta oportunidad, es eh, mi sueño, ¿verdad? Y entre Seúl y la isla de Jeju también me encantaría conocer Busan. Es, es una de las ciudades costeras de Corea, tiene eh, playas, en verdad, tiene algún parecido a nuestro clima en Panamá, bueno, aunque ellos tienen mucho invierno, pero compartimos algo de eso. Estaba hablando con mi manager de Influences y me dice que el, el clima de Panamá lo siento igual a Corea, eh, en parte, digo yo, porque eh, nosotros no tenemos el invierno que tienen ellos, pero en cuanto al verano sí compartimos ese similitud y vamos a ver si yo puedo compartirles más adelante en otro video eh, comidas que se prueban en verano, en Corea, y una de esas comidas que siempre yo digo que tiene un parecido es el Sam, que es una sopa coreana, y que nosotros tenemos una sopa parecida, no con todos los mismos ingredientes, pero sí nos encanta tomarla en verano, y tenemos esa sabiduría. Así que me encantaría probarlo Ojalá pueda compartirles un videito En un restaurante aquí en Panamá Que podamos probar comidas de verano Así que por ahí le vamos a estar compartiendo También esa información Así que sin más, nos vemos